Os saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Es lo que nos comentan Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1 La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo Pero nada más lejos de la realidad Hablamos de una alineación muy flexible En la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso La presión en las bandas es esencial Pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo ...hacen falta jugadores muy robustos y potentes... ...capaces de conservar la posesión y recuperar balones... ...además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. ¡Arranca el partido! El Chievo Verona vuelve a su territorio... ...con una victoria en la ida bajo el brazo... Y aquí tenemos a los que tienen todas las papeletas de jugar los cuartos Siempre y cuando no sufran una paliza de campeonato ¡Lo intenta! ¡Ocasión clara! Por ahora, de momento, sí que han sabido contener los ataques con comodidad Uribe ¡Prefiere jugar en largo! El Oporto trata de crear juego. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? A ver qué se saca de la manga... Busca destino La manda bien lejos Para alejar el peligro La juega en corto Está ahí para despejar ¡Puede acabar en la red! Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego Balón largo del portero el Oporto está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. Hilton. Optan por retrasar esa pelota. El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. Consigue salir. Llega la ocasión. Se ha ido por poco. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Uribe. Busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Es una delicia ver qué bien se sacó el disparo. Parolo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El Oporto trata de crear juego. Y cuelga la bola. Y vuelta a empezar. Va por el gol. ¡Espera! ¡No, no! ¡Es fuera de juego! ¡Lo acaba de señalar el árbitro! Su alegría no duró mucho, ¿eh? el auxiliar levantó la bandera Puede que fuera muy justo, pero la decisión yo creo que es correcta Se tomó su tiempo, pero acabó pitando fuera de juego Hilton El Chievo Verona trata de crear juego Parolo ¡Y la juega al hueco! ¡La cueca. ¡Busca el remate! ¡Y adentro! ¡Y marca en el primer gol! Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón. Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar. Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada, ¿eh? Estupenda bola al pie. Alcanza ya los cinco goles en esta competición. Consiguen abrir el marcador. Uribe. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Pueden tener una buena ocasión. Desde ahí debe intentar centrar. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Desde ahí pueden llegar arriba. Parolo. el juego a un compañero desmarcado hay alguna protesta pero al final es saque de puerta La pone a la banda para el defensa. Se las ha apañado para conseguir espacios. Quiere ver puerta. La toca en corto.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 Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirla principalmente a los delanteros, ¿eh? pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. El Chievo Verona sale victorioso del primer tiempo en un partido entre iguales. La emoción está servida. ¡Eh! La ventaja es mínima. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Parolo Cambia el juego a la izquierda Parece que sale de esa La controla y tiene espacio Puede intentarlo Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego ¡El portero la manda lejos! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Ha visto! ¡Ha regalado una falta! Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. No, por ahí no tiene nada que hacer, nada. eh ¡Qué buen control! ¡Prefiere jugar el balón en largo! Ha conseguido despejar la bola. subir el ritmo. Pero qué bien la defensa. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. ¡Esas no se prueba el disparo! Un despeje providencial. El Verona trata de crear juego. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Ahora, ¡un gran intento! De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. El Kievo anda llamando a la puerta del gol. ¿eh? A este paso acabarán marcando. hacia adelante y la lanza en largo el mensaje está claro, aquí no pasa nadie utiliza ese espacio en la banda parece que sale de esa tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído no, bien jugado, chaval, ¿eh? perfecto, ¿eh? la verdad, fa fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión, me quito el sombrero. ¿eh? Puede haber evitado tranquilamente un gol. Eso es falta. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. Yo creo que hay jugadores que no piensan, ¿eh? no piensan en las consecuencias negativas de realizar entradas como esta. Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo. con ella ensayo el golpeo la de maravilla le ha pegado bien la ocasión era inmejorable sabía dónde estaba el portero pero se la saca de cine Tienen la oportunidad de contraatacar. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Está en el área. ¡Lo intercepta. Balón en largo. Qué bien se ha colocado. Un trabajo encomiable en defensa. Buena salida. Están, vuelven a estar en el ajo El partido se les estaba Escapando de las manos Pero han sacado fuerzas para seguir Vivos Ojalá Todo fuera siempre tan fácil Remate a placer y gol La defensa estaba completamente descolocada Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área Vuelven a la carga Con una desventaja ahora de dos tantos no ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase. ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Llega la ocasión! ¡Gol de Loporto! Y con eso se culmina la remontada. Si no es por la red, el balón habría salido fuera del estadio. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! El partido se va a reanudar tras el cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Saque de centro. Solo van un gol por debajo. Está claro que es el equipo más enfocado. ¡Mira! ¡Oh, ha fallado! Demuestran que han sabido reponerse tras encajar el gol. Tienen que seguir en esa línea. estaba ojo visor El kievo Verona la recupera y vuelve a la carga. ¡Oportunidad de remate! ¡Y marca! Apenas queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para meter una jugada de contragolpe. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera... ¡Prepara el disparo! ¡Gran demostración de juego combinativo! Bueno, esto es una pared de manual, precioso ejemplo de juego combinativo. Se va largo. Cuatro más de tiempo añadido. Brain Díaz. Recibe el balón en una buena posición. ¡Brain Díaz! Tiene que entrar. Nueva suerte. Podría haber entrado. ...quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada... ...pero no deja de ser mala suerte ¿eh? Ese balón en largo tiene dueño... ...como la enchufe, es con seguro... Demostrado su... El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Todavía queda mucho, pero los jugadores tienen cara de final. Se les nota, así lo pelean, así lo sufren y así se lo están enseñando a la afición. Después del partido de ida, este resultado puede parecer sorprendente. La verdad es que hicieron todo el trabajo del partido de ida y sabían una cosa muy importante. Es que su prioridad el día de hoy era conservar la ventaja y encima lo han hecho perfecto. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. Bueno, mil gracias, Carlos.